¿Qué tal, estilócratas? Amigos, no hace falta ser un genio para saber que tener buenos ojos es definitivamente un rasgo atractivo y es uno de los rasgos que miran primero las mujeres. Especialmente cuando estás teniendo cierta intimidad, interacción. Sin embargo, no todos fuimos bendecidos con ojos azules o verdes. ¿Crees que eso te va a detener? Claro que no. En el video de hoy, Profundizaremos en 5 cosas que puedes hacer para tener ojos más atractivos y completamente naturales. 1. Cuida tus globos oculares. Si bien no puedes cambiar el color de tus pupilas, el blanco de tus ojos oculares cambia de colores para indicar cambios en su cuerpo. Por ejemplo, si tienes alergias o estás cansado, se van a poner rojos. Si tienes muchas toxinas en tu cuerpo o algún tipo de problema renal, van a obtener un tinte amarillento. Tu objetivo es mantenerlos tan blancos como te sea posible. Hazlos brillar. Los globos oculares blancos son definitivamente más atractivos que amarillos o rojos. Usa gotas para los ojos para evitar la irritación y cuida lo que comes. De preferencia, vitaminas naturales para desintoxicar tu cuerpo. 2. Remueve patas de gallo. Mientras te rías, se notarán las arrugas en el rabillo del ojo y aunque es natural, resta puntos para tener unos atractivos ojos. Usa cremas y sueros para ojos. Asegúrate de que cuando tengas 40 años, no tengas que mirar patas de gallo alrededor de tus ojos. Algo definitivamente poco atractivo. 3. Ojeras oscuras. Eso desagradable alrededor de tus ojos que puede hacerte menos atractivo. Generalmente las ojeras oscuras se forman a partir de dilatados vasos sanguíneos justo debajo de tus ojos que oscurecen esa área y generan esas ojeras oscuras. Un hack fácil, toma dos cucharas en el congelador y alrededor de una hora sácalas y ponlas en tus ojos especialmente esa área durante 20 o 30 minutos. El metal frío reducirá la hinchazón, promueve parte de ese flujo sanguíneo para obtener fluidez en la sangre y reduce el efecto oscuro que tienes debajo de tus ojos. 4. Usa lentes o gafas de sol. Lo grandioso es que la mayoría de nosotros podríamos tener algunas simetrías cuando nuestros ojos visten simétrico. Es decir, usando gafas puesto que esto traerá equilibrio especialmente alrededor de esa región, haciéndote ver más atractivo, si encuentras el par adecuado para la forma de tu cara. Este tiene que ser nuestro truco favorito, porque es el más simple y el más visual, con un marco correcto en tu cara que se ajusta a la forma. Tus ojos destacarán y lucirán mucho más atractivos. Además, siempre usa gafas de sol cuando salgas, pues protegerán tus ojos de los rayos UV, pero también de las arrugas. 5. Bebe mucha agua. Lo atractivo de los ojos depende de la hidratación y la reposición de los fluidos de tu cuerpo. Definitivamente se mantendrán atractivos si se hidratan, lo que reducirá la hinchazón y enrojecimiento a cosas muy comunes como la luz o el calor. Otras cosas de lo que puedes hacer es reducir el alcohol y cafeína. Ambos deshidratan tu cuerpo y aumentan la hinchazón y la vista roja. Y estos fueron los 5 consejos para conseguir unos ojos atractivos naturalmente. Que tus ojos sean claros, brillantes, simétricos y sobre todo, sanos. Si este video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos